Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día domingo iniciando nuestra jornada en la presencia de Dios. Sea este el momento para darle gracias a Dios, para poner en las manos de nuestro Señor todas nuestras intenciones y nuestros proyectos. Vamos cada uno a pensar aquella acción de gracias, aquella necesidad que vamos a poner en la presencia de Dios. Amado Señor, en tus manos nos ponemos. Gracias Señor por este día maravilloso que nos regalas. Este día maravilloso que nos confías. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Muchos acompañaban a Jesús por el camino, y Él se dirigió a ellos y les dijo, El que quiera venirse conmigo no puede ser discípulo mío si no olvida de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanas y hermanas, e inclusive de sí mismo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío si uno de ustedes quiere construir una torre es obvio que primero se pone a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla porque si después de echar los cimientos no puede terminarla todos los que lo vean empezarán a burlarse de él y a decir, ja, ese hombre empezó a construir y no pudo terminar o también si un rey tiene un ejército de 10.000 soldados y entra en guerra con uno que tiene 20.000 sin duda que antes de empezar la batalla se pondrá a pensar en esas condiciones no podría hacerle frente es mejor antes de que Llegue cuando esté todavía lejos, enviar embajadores a negociar la paz De igual manera, ninguno de ustedes puede ser discípulo mío si no renuncia a todo lo que tenga Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos, este domingo el Señor pone delante de sí las condiciones del seguimiento Y una de esas condiciones es precisamente el cortar, el desprendernos Solo en la medida en que estemos libres, sin ataduras, seremos capaces de seguir y de darlo todo por el Señor. No podré darlo todo si primero no me he llenado. Y me lleno de Dios. Cortando todo aquello que me esclaviza. ¿Cuántas veces nuestra decisión se ha limitado precisamente porque no somos libres? ¿Qué tengo que cortar? ¿De qué tengo que alejarme? ¿Qué tengo que distanciar? Para poder ser libre y seguir a Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Recuerden, este domingo la Santa Misa. Busque su parroquia. Vaya junto con su familia, con sus hermanos, celebre la fe, aliméntese del cuerpo de la palabra de nuestro Dios. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Feliz domingo.